Bueno, porque la ley islámica es, es, es la base del islam, la ley islámica es una ley revelada por Dios al profeta Muhammad, eh, por tanto es una ley del, del siglo VII, eh, con sus desarrollos del siglo VIII, y por tanto hay muchos aspectos de esta ley antigua que entran en contradicción o en debate con la modernidad actual, lo que tiene que hacer el islam es... ...volver a esas fuentes y reinterpretar esta ley antigua. El islam es tan absolutamente diverso como... ...lo puede ser cualquier otra religión. El cristianismo... Eh, ...concretamente, con sus diversas ramas, pues el islam eh, también las tiene. Eh, lo, hay una gran división entre el mundo sunita y el mundo chiita. ¿eh? Eh, que son como dos confesiones islámicas como podría ser el mundo protestante y el mundo católico y el mundo ortodoxo pero al interior en el interior de, del chiismo y el interior del sunismo hay corrientes diversas como también hay corrientes en el catolicismo y el, y el y el protestantismo corrientes que van desde posturas más abiertas a posturas más tradicionalistas e incluso posturas fundamentalistas y radicales Juega un papel central pero, pero no es el único, la única causa de los conflictos que hay porque eh, el conflicto chiismo-sunismo es un conflicto religioso pero al cual se une eh, cuestiones geopolíticas y eh, cuestiones de liderazgo de la zona entre, entre, entre Irán y Arabia Saudita, Qatar o otros países del Golfo. Eh, de hecho, el sunismo y el sismo están luchando mmm, en Siria, están luchando en Yemen, ¿eh? Eh, y hay una cierta guerra fría entre, entre los, dos, los dos países. Hay componentes religiosos, pero hay componentes también eh, en fin, de, de, de, de, otras, de otra naturaleza, económicas, liderazgo, políticos. <risa> Bueno, ¿hacia dónde va? <ríe> Ser profeta es, es complicado. Al menos hacia dónde querríamos que fuese, ¿no? Querríamos que fuese el islam hacia, hacia una pacificación de, de estos conflictos que está viviendo actualmente. <ríe> a corto plazo estos conflictos van a continuar. Va a continuar. La resolución tiene, tiene muy mala solución al menos a corto plazo. A largo plazo yo creo que solucionará los problemas, como también las guerras de religión en Europa también se solucionaron. El Islam a largo plazo, pero quizá tengamos que esperar un siglo a que estos conflictos que vemos eh, se apaciguen.